Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y vamos a hablar de los salones de juego. Estoy aquí, he decidido no sacar el abrigo porque creo que así queda, queda mejor para el vídeo, pero me estoy muriendo de frío, pero bueno, no pasa nada porque está aquí, aquí grabando la compañera con, con el abrigo puesto, así que no me preocupo. Hoy vamos a hablar eso de los salones de juego y es verdad que en mi barrio, yo, soy, yo vivo ahí en Madrid, hay un montón de salones de juego, la verdad es que por por kilómetro <ríe> cuadrado hay bastantes salones de juego y esto antes se veía con los bares ahora está pasando con los salones de juego y esto no sería un problema si los menores de edad eh, empezaran a interesarte por, por estos juegos y que los jóvenes apostaran dinero casi que, que no tienen y es verdad que cuando, hay, cuando las cosas van un poco mal, cuando hay crisis, estos salones de juego es cuanto más dinero ganan porque la gente confía su, el dinero que tiene eh, en, poder, en poder duplicarlo, en poder triplicarlo en este tipo de, de apuestas. Luego está el tema de que se publiciten en, en equipos de fútbol o en programas de, de deportes y es que esto no debería ser, ya que tanto el alcohol como otras drogas, como es el tabaco, pues no se, no se suelen publicitar por, por el tema de que, de que son adicciones, adicciones que, que son malas para la salud y debería, y debería erradicarse de, de alguna manera. Una de las medidas que se puede tomar, por ejemplo, es abrir este tipo de, de sitios de apuestas un poco más tarde, a partir de las 10 cuando gente joven pues ya no ya no está por las calles me refiero a gente joven a menores de, de 18 luego está el tema de las loterías y es que las loterías está a cargo de, del estado y me parece que, que no debería ser así ya que las loterías es algo totalmente arbitrario y que me parece un fraude realmente ya que apuestas un dinero que realmente no vas a recuperar no es tanto no, no es una inversión para nada ya que ese dinero es dinero perdido cuando, cuando la apuestas y muy poca gente puede, puede llegar a, a ganar este, este dinero. Y algo que me parece fatal es que se justifique esto y además se enlace la tradición de la Navidad con la lotería como es la, la del niño, aparezca eh, televisado eh, lo que son la, la, lo, las loterías. Aunque quede muy gracioso una niña cantando lo, los números, la verdad creo que es un fraude y, y lo que hace es... Eh, acrecentar el sentimiento de, de querer participar en la lotería ya que es algo que hace toda la sociedad y bueno pues esto es todo lo que quería decir acerca de las apuestas y la lotería espero que tú no caigas en esas trampas y que también instes al resto de, de la gente con la que estás a que a que no no gaste dinero eh, también quería hablar un poco en que en, en los bares encuentras, encuentras tragaperras y es que bueno, en mi trabajo tenemos, trabajamos para, para una web que, es, que se dedica a poner este tipo de tragaperras y la verdad es que nos han dicho que, que ganan más dinero el del bar en esa tragaperras que en poniendo cafés y es normal ya que mucha gente invierte mucho dinero en esas tragaperras para luego no conseguir ningún beneficio. Esas tragaperras están programadas para dar un porcentaje de, de, sus, de sus ganancias, pero aún así dejarle al del bar, pues unas ganancias bastante, bastante lucrativas. Así que no intentes caer, no intentes pensar que eres más listo que los de las loterías o de la apuesta o el de casino porque la mayoría de gente no, no es así, así que intenta apostar o intenta invertir con cabeza, no apostar, sino invertir. Una inversión segura eh, puede ser bastante lucrativo a lo largo del tiempo. Lo que son loterías y apuestas no, no es una inversión. Pues nada, espero que os vaya bien jueves, mañana es viernes, ya llega el fin de semana. Espero que disfrutéis de lo que queda de semana y venga, hasta luego.